Si se fijase un precio máximo de 90 unidades monetarias en el mercado que tenemos representado en pantalla podríamos observar que a ese precio, como es inferior al precio de equilibrio, la cantidad que los consumidores desearían adquirir sería superior a esas 1000 unidades que sería la cantidad de equilibrio en el mercado. Por el contrario, al ser un precio más bajo, los productores desearían producir una cantidad menor. Por consiguiente, se produciría un exceso de demanda o, si lo vemos en sentido contrario, una escasez de oferta en este mercado.